las tres horas con 26 minutos actualizamos la información. Recuerda usted el caso que involucra a un coronel y un capitán de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz. Vinculados a temas de narcotráfico. Hoy se desarrolló la audiencia. En instantes establecemos el contacto también con nuestra unidad móvil, que es lo que se ha determinado hace instantes nada más la aprehensión eh, del coronel Medina y el capitán Moreira, ambos suspendidos de la policía, y eh, están, eh, además, de estar acusados de narcotráfico. Ambos brindaron su declaración informativa en el Ministerio Público eh, de Sustancias Controladas hoy en Santa Cruz. El coronel eh, Gonzalo Medina, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz y el jefe de la División de Propiedades de la Fuerza Especial también. Eh, el capitán eh, Moreira serán trasladados a dependencias de la FELX eh, en de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, luego de ser aprendido, y brindar su declaración informativa por el delito de narcotráfico por el cual está acusado. Recuerda usted que eh, se han encontrado fotos que involucran el nexo también junto al narcotraficante acusado de uh, Pedro Montenegro en dos actos oficiales, a pesar de contar con una orden internacional de captura. Es por ello que esta jornada el ministro de gobierno, Carlos Romero, anunciaba que se presenta la querella contra Medina y contra Moreira por estos vínculos, por haber eh, detectado que eh, Pedro Montenegro, acusado de narcotráfico con detención internacional, haya participado de actos oficiales de la policía e incluso se va a ampliar la investigación a la Interpol por no haber cumplido con este orden de captura.